Bueno, y se nota la ¡Haz la Rabona ¿tú? Surprise! ¡Hola, fiferos, Yo soy Cerecero y tenemos un truco increíble, la Rabona Surprise. Lo único que tienen que hacer es pisar la pelota ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha y después con el mismo stick derecho, picarlo hacia adelante dirigirlo hacia adelante y van a hacer esta Rabona Surprise, solamente es para 5 estrellas vean nada más la cantidad de desequilibrio que va a crear esta jugada es ir hacia un lado y luego hacia el otro Practíquenla mucho porque esto realmente va a romper caderas, va a romper muchísimas cosas de sus jugadores y va sobre todo a romperles el orgullo vean nada más aquí la jugada Rabona Surprise ¡Bum! Y nos quitamos a los jugadores Aquí en el borde del área, Rabona Surprise Y nos quitamos al jugador Tenemos el tiempo para poder centrar Y marcar un golazo ahí Que se hacen, se hacen pelotas los delanteros Y realmente es una exquisitez en Rabona Surprise eh, Practiquenla, Fiferos Rabona Surprise eh, ra Practiquenla, Fiferos Y comentenme qué tal les pareció este truco Yo soy Cerecero Y recuerden los Fiferos Metiéndote hasta la cocina ¡FIFA LA VIDA!